Pues, Buenos días a todos, hoy lo que vamos a hacer es una rutina de ejercicios en casa para mantenernos productivos durante el día y va a ser una rutina bastante de principiantes, pero bueno, hago es algo, si hay gente que quiere hacer más cosas, que las haga yo, os voy a enseñar un poco cosas básicas para hacer estos días, así que vamos a ello.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 y antes de nada empezaríamos con un poco de calentamiento y lo que vamos a hacer es hacer jumping jacks, que si no sabéis lo que es es básicamente el salto este de tijera durante unos 30 segundos, así que vamos a ello, vamos a calentar un poco el cuerpo para estar activos, vamos allá. cuando estemos aquí bastante activos y tenemos que estamos ready para la cosa, vamos a empezar básicamente con tren inferior, voy a hacer sentadillas y todas esas cosas, así que vamos a Pues la mayoría de ejercicios que vamos a hacer van a, van a consistir en dos series de cada ejercicio y el primer ejercicio va a ser ponernos aquí en una pared con la espalda cerrada. Flexionamos las rodillas, que te, tengamos un ángulo de 90 grados, es decir, si esta es nuestra espalda y si estas en nuestras piernas, que haga así y mantenernos durante unos 10 segundos dos series. Así que vamos de ahí. Recordad que me podéis seguir en redes sociales, Instagram, por aquí y YouTube, justamente lo de que estáis viendo, podéis bajar y suscribiros. Perfecto. Entonces descansamos un rato, vosotros sabéis cuánto tendréis que descansar y una vez que habéis descansado seguís haciéndolo. 10 segundos otra vez, ya vamos por la segunda serie. A lo mejor hay personas que pueden aguantar más, si puedes aguantar más, aguanta más. Pero ya os digo que esta rutina es básicamente para esto que se para estar activos. Perfecto, pues ahora vamos a pasar a las sentadillas casuales de toda la vida, así que vamos allá. Llegamos, pasamos a las sentadillas casuales de toda la vida, ya sabéis cómo va esto Vamos a hacer dos series de 12 sentadillas cada serie, así que vamos a ello Recordad que tenéis que mantener la espalda recta y cuando subís apretad el glúteo. Que tenéis las piernas bien activas una vez hayáis terminado las 12 sentadillas, descansáis un rato, vosotros sabréis cuánto tardáis. Y una vez estéis bien, vamos con la siguiente ronda de 12 sentadillas. Así que vamos a ir. Habíamos terminado del tren inferior vamos a pasar al tren superior para el tren inferior vamos a empezar haciendo las típicas flexiones de toda la vida y luego haremos otro tipo de flexiones que os pueden gustar mucho y que vais a notar una actividad física brutal así que vamos a empezar con 10 flexiones 2 repeticiones así que vamos a ello Recordad que podéis hacer a la velocidad que os vaya mejor Y sobre todo recordad que las flexiones no se suelen hacer con los brazos abiertos Sino más bien con los brazos contra más pegados al pecho mejor Una vez hayas descansado vamos a proceder la siguiente ronda Podéis cambiar el tipo de flexión, por ejemplo yo voy a hacer las diamond que básicamente trabajas más los tríceps y pecho. Y vamos ya. Perfecto, ya empezamos a notar una actividad física brutal. Así que vamos a pasar con las otras flexiones, que estas ya son un poco más avanzadas pero vamos a hacer poquitas repeticiones para darle mucha caña. Perfecto, pues pasaríamos ahora con las flexiones indias. Que quien no sepa quién es, ahora voy a explicarlo. Y vamos a hacer solo dos repeticiones, dos seques porque estas cuestan un poco más y quizás os más. Os enseño básicamente cuál es el procedimiento. Empezaríamos desde una postura haciendo un triángulo. Bajaríamos el pecho. Y subiríamos. Y hacemos lo mismo a la inversa. Mantenemos aquí, estilo Cobra. Bajamos abajo y subimos. Y así, dos repeticiones, dos series. Es muy poco, lo sé, sea, hay gente que puede hacer más. Pero es para empezar, así vamos ahí. Recuerdo, aquí arriba. Bajamos, subimos, bajamos, tiramos. Una. dos perfecto descansamos cada cada persona que descanse lo que necesite y seguimos con la próxima serie perfecto ahora vamos a pasar con las típicas abdominales, así que vamos a ello. De ejercicio de abdomen, vamos a hacer básicamente 10 abdominales casuales y 10 abdominales de bicicleta. Así que vamos a empezar con ello. Recordad que toda esta rutina es de dos series, pocas repeticiones, básicamente porque es una rutina simplemente para estos días de cuarentena. Así que vamos a ir. Típicas abdominales, recordad que no te falta subir arriba, simplemente retraer. Lo que es la espalda. Así que vamos a ir. Apretad bien el abdomen. Vale, perfecto. Tenéis que apretar mucho el abdomen, sobre todo cuando estáis subiendo, para potenciar mejor vuestro abdomen y vuestra capacidad abdominal. Una vez hemos descansado, vamos a empezar la segunda ronda. Vamos ya, córtete. Ya se nota mucho en el abdomen. Si ustedes estás haciendo bien, notaréis mucha presión en el abdomen y no en la espalda. Sobre todo en la espalda no notéis dolor. Y ahora pasaríamos a los abdominales de bicicleta. Básicamente sería... Mismo procedimiento, pero esta vez no levantamos el abdomen, sino que vamos tocando cada rodilla. Son cinco cada pierna, dos rondas. Así que vamos allá. Perfecto, descansamos. Recordad que cada persona lo hace a su ritmo. Y vamos con la segunda ronda. Vamos ahí. Perfectísimo, vais a notar el abdomen que os arte y eso es bueno. Ahora vamos a pasar un poco a hombros y core y lo que vamos a hacer es posicionarnos así en paralelo al suelo. Lo que hacemos es levantamos mano, bajamos, levantamos mano, bajamos, perfecto. Hacemos esto durante 5 repeticiones, 2 rondas y notaréis que los hombros os arte, Vamos sea. Si no mantenéis el equilibrio no pasa nada, tenéis que poner un pie o algo a hacerlo, pero esto es para principiantes, sigamos llegando. o el derecho, cual sea vuestro caso, llegamos ahí, perfecto, vamos en el otro brazo y ahí teníamos este ejercicio, sigamos allá. En mi caso, voy a usar esta puerta para mantenerme haciendo la vertical Pero si vosotros ya sois más expertos o si no estáis empezando, podéis también usar esto Si sois más expertos, podéis intentar hacerlo sin ayuda de pared o de una puerta También puede ayudar a, ayudar a vuestros familiares Os cogen las piernas en el aire, en el aire y mantenéis la línea Sigamos acá. You're never gonna make it, you're not good esto va muy bien para la espalda superior Y para el hombro Si queréis, lo que podéis hacer Es bajar Y subir Ya os digo que esto Es más Para un nivel más avanzado Pero igualmente lo podéis intentar Son unos 10 segundos Dos repeticiones, así que vamos a Ahí va. Aguantamos ahí yo os digo que es bastante fácil si tenéis una ayuda que os mantenga, mantenga en el aire. También recordad de traer la pelvis hacia adelante. Una vez que hayan pasado los 10 segundos, bajáis hacia abajo y descansáis un rato. Ya os digo que esto no cansa mucho, pero es más para activar los hombros y la espalda. Una vez que hayáis tomado un rato para descansar. Otra ronda de 10 segundos, vamos ya. Arriba. Aguantad fuertes y si tú eres, las, y si tú eres los hombros, bajad. Tampoco hace falta que mantengáis mucho tiempo. Perfecto. Y ahora, vamos a pasar a un último ejercicio. Cuando a lo mejor mucha gente no tiene el utensilio que estoy usando, lo que podéis hacer es coger una toalla o algo que les va en el suelo. Y vamos a proceder a ver cuál es el ejercicio de core que os va a poner en una forma física espectacular. Vamos a Y es que el ejercicio que vamos a hacer ahora es básicamente la rueda abdominal, la cual activa mucho el core y los brazos. Ya veréis, me voy a sacar la camiseta para que veáis la activación que tiene en nuestro ten superior. Así que vamos a ello. Vamos allá. Básicamente, podéis poneros con la ayuda de una toalla o algo similar, y lo estoy haciendo con una toalla, básicamente es hacer el mismo proceso que estoy haciendo yo con la rueda abdominal. Y básicamente sería retraer la pelvis hacia adelante, mantener fuerte el core. El core básicamente es el abdomen, esta parte de aquí, lo que vamos a hacer es los brazos tensos. Tiramos hasta que tenemos que estamos totalmente rectos. Vamos a hacer tres repeticiones de dos series. Vamos a Podéis mantener aquí bastante rato o simplemente subir una vez de pares. Esto es para gente bastante más avanzada. Pero podéis intentarlo y si os va bien, os va a activar mucho el core y vais a notar una mejora espectacular Vamos a por la segunda serie, vamos a ir Perfecto, esto sería el ejercicio de hoy ¿no? Vamos a por los estiramientos y siempre hay que estirar después de hacer los ejercicios. Vamos o sea, Bueno, pues ya pasaríamos al final, la parte de estiramiento. Recordad que siempre es muy importante estirar al final de cada ejercicio, porque si no, podemos coger una contractura muscular y no queríamos eso. Así que vamos allá vamos a empezar. Como hemos empezado con el tronco inferior, vamos a por ello. Así, que vamos ya. Esto es básicamente estiramiento de cuádriceps. Y como podéis ver, tiramos de cuádriceps para arriba de manera que pensamos todo vale perfecto cambiamos de cambiamos de pierna. si veis que os cuesta mucho mantener el equilibrio un truco muy bueno es mirar a un punto fijo que esté quieto y pensar que somos ese punto fijo perfecto ahora vamos a pasar a training superior vamos a empezar con tríceps lo que vamos a hacer es colocar nuestro brazo derecho en este caso el mío tirando Hacia el brazo izquierdo y el brazo izquierdo en el codo tensionando para adelante. Y así estiramos todos los bíceps. Mantenemos así unos 10 segunditos y cambiamos de mano. Hacemos exactamente lo mismo. En el brazo izquierdo lo mantenemos 10 segundos. Perfecto. Ahora pasaríamos a pectoral. Cogemos las manos las entrelazamos por detrás de la espalda y tiramos para atrás. Así. Notaréis que eso os abre mucho el pecho y eso es bueno porque estáis estirando el pectoral. Aguantamos 10 segunditos. Y ahora lo mismo a la inversa. Así estiramos la espalda. Aguantamos, perfecto, vamos a pasar ahora también con hombros, Vamos así por detrás e intentamos tocar la espalda, recordad que es muy importante estirar, perfecto, vamos a cambiar de mano. Para lo que hemos trabajado, y recordaros que soy vegano, así que podéis ver el vídeo que hablé sobre el veganismo por aquí, que es muy interesante. Y como podéis ver, ser vegano no significa ser una persona flaca, también podemos ser personas fitness. Así que vamos, aquí vamos a por todas. Y por cierto, seguidme por Instagram, muy importante. Espero que tengáis unos perfectos días de cuarentena y seguir este entrenamiento para manteneros sanos y fuertes. Vamos ya. Oh,